Pero ¿quién va a confiar en la Fiscalía? Que ha salido Exitosa. una procuradora y ha dicho claramente La fiscal Benavides vino a mi oficina Vino tal fecha, tal hora, tal día y tuvo un pedido para mí Que le ayude a su hermana Que cuando también ejercía un cargo de administración de justicia Liberó narcos Entonces la hermana de la fiscal liberó narcos Estaba en una investigación Y la misma hermana fue a pedir que le ayudaran a la otra hermana Entonces ¿quién confía en este Poder Judicial? ¿Quién confía en una fiscal que el día de hoy se va, donde nadie la ha llamado, donde no tiene nada que ver? Porque esto ya está a nivel judicial, no fiscal. Va por jalar la cámara, va para hacerse a la, pe a la que está peleando claro. con la corrupción, cuando el primer acto de corrupción que ella está representando es justamente el no mostrar su tesis, o es pues que no existe su tesis. ¿Cómo esta fiscal que ha ido a aprender inglés a Puente Piedra, donde además de dictar cursos de inglés, dictaban cursos de cosmetología, dictaban cursos de arreglo de celulares, ¿por qué una señora fiscal de su nivel... Porque ella cuando saca su doctorado, ya es una fiscal de nivel, ya es una claro. persona profesional. Es como que me digas a mí, Lucho, yo estoy haciendo mi maestría, ya terminé maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y ahora empiezo mi doctorado. Y en cambio de hacer mi inglés en una institución educativa de renombre, me voy a un cuchitril, ahí por, al fin del mundo, donde aparte de inglés dictan cosmetología, arreglo de celulares, y ahí... El centro, en un, el centro de Lima, ¿no? Ahí en se, en se ha ido la mujer. Donde... Donde te venden el nadie el dice nada y ahora se va a esta Perfecto. ahora se va acá a recibir a Alejandro Toledo para que la cámara la apunte y para que la gente que no se da cuenta que ella ya Busca, no tiene jurisdicción bu, bu, bu, algunos minutos está algunos Muchísimas gracias Luchito Muchísimas gracias, Luchito, eh, y es verdad, esta es mi opinión, hermano peruano, esta es mi opinión, la fiscal nada, absolutamente Exitosa. nada tenía que hacer el día de hoy en la diligencia, ella ha ido a robar cámara, y es que en definitiva este es el negocio, este es el negocio de las personas, roba cámara para que la gente que no se da cuenta de cuál es el camino judicial... Porque el camino judicial, la persecución del delito, empieza en la fiscalía. Una vez que la fiscalía comprueba los actos, puede formalizarlo al Poder Judicial y toma en este momento el liderazgo de la persecución del delito, el Poder Judicial. Entonces ahora es el juez César San Martín el que debería estar ahí delante, pero no pues la otra. Figuretti que le quiere robar el título a David Weisman de payasito de la historia, se va y se presenta, ¿no? Para que todo peruano que no conozca cuál es el debido proceso, diga, mira, la fiscal está luchando, ahora la fiscal la ha traído a Toledo, por eso se la quieren bajar. Y ella sabe por qué lo hace. Y lo hace justamente para que ella le venda al peruano poco informado la, la, la idea de que está luchando contra la corrupción, de que ha logrado la extradición de Alejandro Toledo, y por eso es que la atacan con la tesis. Mentira. ¿Debería mostrar su tesis? ¿Quién? ¿Qué persona? que ha hecho su tesis? ¿Qué se ha quemado las pestañas? No la muestra con orgullo. A ver, yo estoy en construcción de mi tesis. Ya las tengo a mis hijas hasta la coronilla que en cada almuerzo estoy hablando de mi bendita tesis. Que esto y lo otro, porque tú te pones a estudiar y haces investigación sobre el tema que has elegido. Pero la señora no muestra su tesis y ahora nos acabamos de enterar de que para sacar su doctorado ha acreditado el dominio de dos idiomas. Inglés básico y quecho intermedio. Y ya a intermedio, y ha acreditado su inglés básico, ¿no? Entonces, cuando van a la, la fiscal le preguntan, ¿no? ¿Do you speak English? Y ella, ¿ah? ¿Qué? ¿What? Entonces, no, no sabe ni qué responder, ¿por qué? Porque la señora, siendo una señora fiscal, se ha ido a estudiar inglés al segundo piso de un local de Puente Piedra, cuya escalerita era de 50 centímetros, para subir arriba, y arriba tú encuentras cursos de inglés, gastronomía, cosmetología, manicure, pedicure, curso de arreglo de celulares, arreglo de eh, equipos electrónicos, o sea, es un, eh, ¿qué es? Es un instituto, un CEO, donde hacen, pero cursos de todo y además te arreglan el celular. Entonces yo no sé si la fiscal iba a tomar sus clases de inglés o arreglar su celular, pero así le han validado sus cursos de inglés. Ahora, con la nueva legislación, tú no puedes validarlo de, de cualquier instituto, tienes que dar un examen, y un, un examen donde realmente demuestres que hablas inglés, aunque sea al nivel básico, o de lo contrario, llevarlo en el, en el centro de idiomas de la misma universidad o de la misma institución. Pero la fiscal se pasó de la raya, de verdad. Y así como la fiscal se pasa de la raya, se pasea en un país donde tenemos una tolerancia muy grande a la corrupción, donde nos da pena de que al cholo le traigan, ¿cómo es posible? Ya lo tienen. Ya lo han metido a la cárcel, pobrecito Pedro Castillo, pobrecito Fujimori, pobrecito Alejandro Toledo. Déjame decirte a ti que defiendes a cualquiera de los mencionados que cuando ellos hacían sus actos de corrupción nunca pensaron en ti. Tú jamás fuiste el pobrecito de la historia, jamás pensaron en ti. Y te lo digo directamente porque alguien te lo tiene que decir, alguien te tiene que decir la verdad y de verdad yo me voy decepcionando cada día más de los peruanos y siempre voy llegando a la misma conclusión tienen lo que merecen, gobernantes que realmente les dan la vuelta y les tiran una patada ahí en las cuatro letras, porque ustedes a pesar que les tiraron ahí en el asterisco es van a decir, estiposa. pobrecito cómo le están haciendo esto, estoy con Jacqueline Mesa desde el cercado de Lima, están todos a la expectativa de la llegada de Alejandro Toledo quien hasta este momento está en la DIPA, la DIPA es la división de la policía aérea, donde le están haciendo un control de identidad, las generales de ley, cuál es su nombre, su DNI, pase biométrico y demás, vámonos inmediatamente a ampliar la información con la línea telefónica con Dori Sánchez, ex ministra de la mujer, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Doris, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Presumos. Buenos días, y buenos días a tu, tu radio ¿Escuchas? Presumo... Eso, que de, eso que acaba de decir Jaqueline, no me consta. Estoy en el aeropuerto desde muy temprano y no he visto lo que ella está relatando. Quizás hay que darle crédito, pero a las pruebas me remito. ¿Qué es lo que ha dicho Jacqueline que tú no has visto, Doris? Bueno, ya lo han escuchado los... No, no, los, no, no los la he escuchado, registros. pero dime, o sea, no no la escuché, dime, ¿qué es lo que ha dicho Jacqueline que no está ajustado a la realidad? Ya. Me ha llamado para hacerme una entrevista. hazme la entrevista. Ya, primera pregunta: ¿Qué ha dicho la reportera Jacqueline en, en este momento que ha dado su reporte que no está ajustado a la realidad, Doris? Muy simpática. A ver. Hay muchas gracias. Ya, qué simpática porque me haces este la misma cosa que yo que, quería evadir. Claro. Eh, porque ya, estás ya, igual que, que, que Toledo pues... queriendo evadir. Vamos al grano, mujer. Tú eres una mujer que ha demostrado en el cargo pues capacidad que no evade de nada. ¿Qué es lo que no, claro. ha dicho Jacqueline que claro. no está ajustado a la realidad? Lo que pasa es que ella dice que hay gente que está con carteles diciendo que el corrupto de Toledo se vaya a Chayapalca. Yo te voy a decir algo, si Ajá. es que tú no entras a otra pregunta. Dime. Ya, bueno. Te voy a decir de que Alejandro Toledo ha llegado al Perú, donde tú sabes perfectamente, mi querida Cecilia, he seguido tus pasos en el Congreso y me Muchas alegra gracias, la bendición y lo guerrera que eres, porque eso necesita el Perú, mujeres guerreras que vayan en pos de la verdad. Y en ese marco, yo te quiero decir algo, Cecilia. Nadie evade ni nadie quiere evitar una justicia, pero que sea una justicia basada en un marco jurídico con pruebas reales, no con manifestaciones de confesiones sinceras, ni con, con colaboradores eficaces, que muchas veces, mi querida Cecilia, ellos hacen su, su manifiesto de colaboradores eficia, este, eficaces para su propio beneficio, para su beneficio ¡Exitosa! personal. Entonces, si nosotros estamos buscando eso, y la justicia como tal no busca las pruebas, la ruta del dinero que dicen que tiene Alejandro Toledo, no podemos hablar de una justicia honesta, de una justicia efectivamente justa, valga la redundancia, Cecilia. Entonces, claro que claro, se, se va a someter a, a, a las investigaciones. Y la manera como él ha intentado, digamos, no permitir una extradición por parte de Estados Unidos, es precisamente porque él acusa una serie de enfermedades. Él va a tener seguramente una, unos exámenes clínicos que dirán cuál es la real situación médica del presidente Alejandro Toledo. Entonces, se ha hecho una, una especie de, um, a ver, voy a decir bullying al presidente Alejandro Toledo respecto a temas que tienen que ver con una promoción totalmente mediática, porque es una promoción totalmente mediática el tema que con respecto a su marco jurídico manejan de él. Hagan, hagan, hagan su trabajo, los fiscales, Minda Cecilia, ¿cuántos años se han demorado? para que puedan extradizar al presidente Alejandro Toledo. Cuando eso, con un buen cuadernillo de extradición, hace tiempo que el presidente estuviera aquí para que lo juzguen. Pero claro, hay, se han, hay demorado, se han demorado porque Alejandro Toledo, así como tú al inicio de esta entrevista, quería evadir la justicia. Y eso hay que tenerlo claro. Cero Estados Unidos ha dado medio millón de caución en efectivo, otro tanto con propiedades de amigos y de amistades, que obviamente nadie te va a dar la casa gratis para que lo pongas ah, a disposición allá, de la allá, justicia. Allá, pero, allá, pero si allá, tú quieres de pronto la ruta del dinero, ¿Tú por qué crees de que en Costa Rica se ha determinado y se ha sancionado con dos millones de dólares, ojo, dos ¿eh? millones de dólares, a Escocia Bank Costa Rica, porque a ellos habría. Pero yo soy una bióloga molecular ahí de muchos... Claro, ciudades. mira, bióloga molecular, enfermera, agricultora, lo que fuera. Todos podemos darnos cuenta, Doris, de que cuando un país sanciona a un banco que le lavó 17 millones de Odebrecht y de Camargo Correa, Alejandro Toledo... Que que son de hechos de evidentes, justicia, contrastables, reales. Por eso, por no te eso, estoy inventando no estoy nada. No, no estoy mal cuando te digo que efectivamente todo lo que tú dices, y yo no me ocupo en conocerlo porque ni soy periodista ni soy abogada, todo lo que tú dices que sea debidamente comprobado. No he dicho mal, Cecilia. Claro, Boris. Pero estoy si yo voy a defender a alguien... Tengo la obligación, no dice, no dice, obligación ver, de al menos enterarme, leerme. Yo no puedo venir a una entrevista a decir, sería? yo no soy abogada, es yo no soy sería. periodista, pero yo creo de que Escúchame, los colaboradores Cecilia. eficaces no, están haciendo, no han dicho la verdad. Escúchame, Cecilia. Todo lo que tú me preguntes a mí, pregúntame sobre, sobre las cosas que yo pueda conocer de manera histórica, de manera real, lo que tú quieras, pregúntame. No me toques temas jurídicos porque yo los desconozco. Tampoco estoy defendiendo a Alejandro Toledo. Cuando yo digo que sea una justicia que efectivamente haga los análisis pertinentes, valore, evalúe y sentencie, es que no estoy defendiendo, es que estoy diciendo que si amerita, una vez que se le empiece a juzgar, que el presidente Toledo tiene que pagar un costo por sus errores, pues lo tendrá que pagar. A mí no me preguntes marco jurídico, a mí pregúntame quién es Alejandro Toledo desde el punto de vista de lo que Doris Sánchez conoce de él en su gestión pública, conoce de él como académico. A mí pregúntame, yo soy política, no soy abogada. Entonces tú fuiste hoy día al aeropuerto Jorge Chávez a recibirlo desde tu lado académico y dar y conocer de Alejandro Toledo Ay, solo sí, el lado esa. que a ti te agrada, el lado bueno, el lado que tú recuerdas, no el lado que los sí, demás peruanos sí, sí, de pronto sí, sí. recriminamos. Sí, sí, sí, así ha sido. Los políticos no somos miopes, Doris. O sea, los políticos no vemos jurídico, lo que me conviene no lo manejo, y lo que no, no. No manejo, no manejo el marco jurídico, mi querida Cecilia. Yo te aseguro que si mis manos estuviera, quizás asumiría su defensa. Pero porque no defiendo, porque digo las investigaciones que se hagan, porque pido de manera puntual que cuando lo juzguen, efectivamente sigan la ruta del dinero, que la sigan. Y que si lo encuentran culpable, pues tendrá que ser sentenciado. Pero a través... No de una justicia con muletas como la que tenemos, a través de algo justo. Los jueces están saliendo a decir que ellos no están politizando el tema, perfecto. Les creo, les creo. Pero lo que no podemos evitar, y en mi condición así de, de amiga, no de fraternidad, de lealtad de mi parte, yo voy a defender no lo que me agrada, voy a defender lo que conozco. Conozco Boris. a Renato Toledo, no le he visto nada ilícito, yo no le he visto nada. A mí pregunta preguntas a Doris Sánchez, Doris Sánchez te conté. Doris, eh, quiero hacerte una consulta, ¿qué opinas hoy día? ¿Te has encontrado con tus colegas de, de, del Ministerio, con Carlos Almerí, con eh, el, el payasito Weisman? Eh, casi se agarran a, a puñetazos, yo creo que a Weisman no, le no, falta no. ahí practicar, ¿no? Porque no, se ha quedado a cinco centímetros del rostro de Almerí. No, no, no, no, no hables en plural. No se iban a pelear. Cuando Carlos Almerí le reclamó a David Weisman, claro, a ambos colegas, colegas míos también como parte del gabinete, no fue este una cosa en plural. Carlos Almería le reclamaba por qué David Weissman hablaba tan mal de Alejandro Toledo. No. ¿Qué ha hecho David Weissman cuando él le dijo, a ti te sacaron a los meses del Ministerio de Defensa porque eras un inepto? Le dice no Carlos le ha dicho Dalmeril. inepto, le ha dicho burro. Ah, burro, bueno, burro, burro, Hay que decir las cosas bueno. como son, Doris, ¿no? Una cosa es inepto. No, no le ha dicho, no te... ¿por qué no le dices no. a la prensa que tú has estado dos meses eh, como Ministro de Trabajo y te sacaron por burro? Y ahí es donde David Bainer reacciona y quiso tirarle el puñete y se no quedó a cinco centímetros. No pinto, no, no pinto. Tengo la grabación. Le metió un puñete y le rompió la boca. Le salió sangre. Ahí Dani, hay policía, ¿puedes ponerme no el video, por favor, Doris? Cada... Ahí está el video. Mira, Doris. ¿Para comer... ¿Cómo es? ¿Para mentir y comer pescado? Hay que tener bastante cuidado, Doris. ¿ah? Tengo, ¿Estás tengo, igual, mi tú estás igual, tú, tú estás hablando mi, como Toledo. No me pregunten de otra cosa. No, no me no, pregunten, tu, yo, yo no sé. Sara, ya no es, tú, yo, es mi hija y después dice... Mira, mira, Doris, mira, ni roso. siquiera le toca. Mira, ni siquiera le toca. Ahí ves a Almerí que todavía se vacila y se ríe. Y tú dices que le rompió la boca, Doris. Doris, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Ahí, es ahí la está la imagen, mira. No, a mí, a mí, yo a la prueba me remito. Yo Pero ahí está, objetiva, ahí está la prueba. prueba, ahí está la prueba, mujer ahí mujer está la ver. prueba, parece que a no a está siendo objetiva, hermana, ver, mira, ahí está. ahí está, ahí está el video, mira. Se ha a quedado ver. un centímetro de su cara, y ahí vas a ver al medir que no tiene rota la boca, que no tiene sangre, ah, nada. No le, me, escúchame, escúchame, Cecilia. En primer lugar, a mí tú no me vas a llamar mentirosa, en primer lugar. En tú acabas lugar, de decir que Almería bonito, estaba con la boca bonito. rota y ensangrentado y estamos bonito, viendo las bonito. imágenes donde no ver, es así. Entonces, ¿qué cosa ver, eres? Bonito, bonito con la boca rota yo te digo, lo he visto Pero ahí no está. Yo te he dicho, a Weissman no, no, le faltó no, no, un centímetro, no, no, centímetro no, no, para llegar a su cara y tú me dijiste, no, no, Cecilia. No, no, le dio, no, no, le rompió la boca y estaba de no, sangre. Y vemos no, las me imágenes... Con la boca rota, no sé más. No sé tu video, no sé más. No, no, no es o sea, mi video, Dorisita, linda. No es mi video, es el video que está circulando en las redes donde a Weissman le faltó un centímetro. A ver, Cecilia, yo estuve ahí y vi salir a Carlos Almerí con la boca rota que se iba a denunciar a David, David Maisman. ¿Qué cosa hay detrás? Eso desconozco. Lo que yo te estoy Mentiras. La tanda, que yo... ¿Qué hay detrás? Mentiras. Pues, espera, pues, espera fue mentira, pero yo te estoy diciendo lo que yo <risa> he visto, lo he visto a Carlos Almerí con la boca rota, con sangre. Doris, eh, quiero preguntarte, Perú Posible ya no existe, ¿verdad? ¿Tú eras eh, afiliada a Perú Posible? Yo he sido una persona que he tenido los, los cargos más importantes en la dirigencia nacional de Perú Posible. Hay ahora, así como a los peruanos nos encanta todo aquel que le llega a la justicia, a veces decimos pobrecito y demás y vamos a resucitar a la Chacana. ¿Había posibilidad de resucitar la Chacana? Ahora que su líder máximo está aquí y que va a pasar al penal de Barbadillo donde están todos los pobrecitos del Perú, Fujimori, Castillo y ahora Alejandro Toledo, ¿no? Porque es obvio, no hay necesidad de que lo hables tanto. Ya todo el mundo sabe que ahí quienes están. Eso, olvídate, Cecilia, no hay necesidad que, que lo repitas. Ahí están todos los expresidentes que han cometido actos de corrupción mientras nos buscan. Son los pobrecitos. Pues hay gente que no cree, dice, son dichos, pobrecitos. así No, algo? no, no, no. En este caso, en este a caso... A mí no es me consta. Presidente... No, pues, Cecilia, escúchame. Escúchame, pues, <risa> Cecilia. Te agradezco, Doris, de verdad. Cuando yo te digo, bueno, no, no me agradezcas nada porque yo a ti te da una entrevista con todo gusto. Porque muchísimas te conozco, gracias, decía. Doris. Muchísimas ya, gracias. Te agradezco no, mucho no, no, te agradezco no, no te mucho. Que nos no hayas te puesto en autos que al le han roto la cara y que estaba todo ensangrentado. Uh, no, no sabemos eso, quién, no sabemos eso he visto, quién, pero ya. Eso he, visto yo. eso he visto yo, no solamente yo, las personas que estaban junto a mí. Él salía muy molesto a denunciar a David Weissman porque le había tirado un puñete y le había roto la boca. Tú, el video que tú tienes, seguramente no sé. Yo no sé Segura, qué Seguramente que hay ahí. está editado, entonces ya, digamos. No, porque sé, ustedes no, sé, no mienten. Yo. Además, ¿por qué, ¿por qué razón? No me hagas ironía con ese tema de la mentira, por favor. Te suplico, Cecilia. No esa, ¿Sabes por qué, Doris? Me recuerdo recuerdo, me recuerdo cuando yo era muy pequeña y había una niña, Saraí que reclamaba la paternidad de un padre, ¿no? Y el señor lo negaba a todas luces y luego sale, bien conchudo, Pero, en mi opinión. Tiene, eh, te digo te digo, te digo, porque Ahora, me parece a esto de la boca rota de Almerina. Fue, fue recuperada esa, esa, ese, ese tema, por lo que sea. Ella es Toledo, por lo que sea. No entiendo a qué viene... Ese tipo de comentario tuyo. Te juro que no lo entiendo. Mira, ahorita he hecho en, en un segundo, he hecho una reevaluación a la manera como me estás entrevistando y te juro por Dios que no entiendo a qué viene lo que tú dices. Te explico, te explico, Doris. Viene porque, porque Alejandro Toledo tiene la misma forma de victimizarse y de ver a donde le conviene. Entonces, él luego sale, en mi la, opinión, la absolutamente conchudísimo. Después de haber negado a Saraí, dice: He tomado la decisión de poder reconocerle, gana una hija y demás. Entonces, imagínate, dice algo que no se ajusta a la realidad, luego nos cree tontos a todos. Y esto me ha recordado un poquito este episodio de Alejandro Toledo Saraí, al hecho de que tú me hayas dicho de que Almerí ha salido con la boca rota, de que yo me confundí yo al decir, decir de que Weissman no le alcanzó a tirar el puñete, sí, que se lo tiró, que no, le rompió la boca, sí, que le sangró, no y vemos no visto, el video y digo que eso, no hay nada. Almerí con la boca rota? Cecilia, eh. yo no he visto yo no he visto el incidente, he visto salir a, a Carlos Almerí con la boca rota. ¿no? Atención Perúa, si Carlos Almería ha salido con la boca rota, no duden que él mismo se la rompió, porque Weisman ni lo tocó. Y ahí están las imágenes, yo no sé qué vaya a hacer. te agradezco muchísimo Doris por la entrevista. Ya nos has puesto en autos de que el hombre anda con la boca rota, ya nos has puesto en autos de que el hombre está ensangrentado, ya nos has puesto en autos de que el hombre se está yendo toda María Magdalena a una comisaría, después de haberle faltado el respeto a Weisman. Bueno que te hayas dado la entrevista porque tuviste la primicia. Muchísimas ya. gracias, Doris, Me encanta la mujer empoderada. Yo adoro a las mujeres empoderadas que dicen, no, yo le he dado la entrevista, de verdad. Y estoy muy alegre porque me hayas dado la entrevista y porque nos hayas puesto en autos, Doris ex ministra de Alejandro Toledo, de que el señor Carlos Almerí está con la boca rota, está ahorita en una comisaría y Weisman le destrozó, le sacó cuatro dientes. ¿Sí? Ustedes han visto en las imágenes que nada de eso ha pasado. Yo les cuento que yo fui colega de Carlos Almerí en el Congreso de la República por Podemos Perú. Almerí jamás, y eso se lo tengo que decir, y él me conoce, si se molesta su tema, pues ¿verdad? es verdad, jamás apoyó ninguna ley que nosotros luchábamos con alma, corazón y vida. Es más, si había que negociar con la FP, él mismo era. Él mismo era el que andaba hablando a nombre de Podemos con los del Tribunal Constitucional. Por favor, Almerí. Luego se pasó a otro partido. O sea, ya pues, ya pues. Entonces, cuando viene Almerí ahí a salir y todo lo demás de chupamedias de Toledo, es que definitivamente, hermano, en la política ya no queremos sobones, ya no queremos chupamedias, comodines, ya no. Queremos gente honesta. Y en definitiva, pues ya, Almerí, yo digo, vais a liberar un centímetro más y hubiera sido también el mío, de paso. Así, no toma por no apoyar la FP miércoles. ¿Me una pausa comercial, regreso con más. No?